Tras varias denuncias en su contra, el supuesto malhechor se entrega para fines de investigación. qué es que te acusan? Yo no sé, simplemente me están admitiendo un video ahí. Yo tenía tres meses atrás que me soltaron, que también tenían un video y el muchacho lo agarraron hace una semana y pico lo agarraron. Y que, que hizo ese baño y que salió un video con una pasola. Te decían tres meses atrás que era yo, ahora simplemente hay otro video. Te lo traían aquí la gente. Tú, que reciban la base de la como son, que yo no, no tengo nada. Estoy aquí, lo que y Valle. Mendoza alega que es inocente y asegura que lo están confundiendo y que por tal razón procedió a entregarse. Para NTN, tu noticiero regional, Jamie Francisco.